Muy bien, vamos a hablar entonces de endocannabinoides. Los endocannabinoides, entonces, serán el sistema de neurotransmisores cuya moléculas se parecen, o sea, los neurotransmisores se parecen a algunos extractos extraídos de la planta del cannabis. Cuando estamos hablando de, de los extractos, de, de los cannabinoides exógenos, es decir, se llaman fitocannabinoides, ¿no? como el THC, los endógenos, los que son neurotransmisores, son, por ejemplo, la anandamina y son endocannabinoides o el 2-AG. Eh, estos participan en una gran cantidad de funciones dependiendo del de receptor al cual se unen, ¿sí? eh, Tenemos dos tipos de receptores, los receptores CB1 y CB2. En el cerebro la mayor cantidad son receptores CB1, pero también hay algunos CB2, y a nivel periférico hay una gran cantidad de receptores CB2, ¿no? Se sabe que estos facilitan el control del sistema inmune, que facilitan el control de la célula, de, la, de los procesos inflamatorios, que facilitan el, eh, el funcionamiento cardiovascular, eh, incluso pueden atenuar la, el crecimiento del cáncer eh, y, bueno, una gran cantidad de funciones inmunes. Son muy buenos también para estos endocannabinoides para el... Eh, la contención de, de, de, de, de anormalidades epilépticas, sí, entonces facilitan a eh, son buenos tratamientos antiepilépticos y ¿sí? también para la, protegerse en contra de de, de las isquemias cerebrales, del de daño por isquemia cerebral. Sin embargo, pues aquí yo estoy hablando de los endocannabinoides, no de los fitocannabinoides. ¿sí? No estoy diciendo que la marihuana sirva para todas estas cosas, ¿sí? que es el error que muchas veces se comete en el mercado. Como tiene nombre similar, entonces se cree que hace lo mismo. Entonces decir que sí, mire, que tenemos un sistema de neurotransmisores que es importante para estas funciones, no es lo mismo que, que, que, que entonces decir que la marihuana es buena para el cáncer o es buena para... El glaucoma o es buena para eh, la presión arterial o es buena para el daño cerebral. Eso no es correcto. Y en realidad existen muy pocos estudios que comprueben la eficiencia del consumo de cannabis o de marihuana como tal para, para alguna cosa, ¿no? Por lo general son más los efectos nocivos que los benéficos. Lo que sirve no es el fumar marihuana, lo que, ni comérsela, ni hacerla en brownies, ni en ponqués, ni, ni nada por el estilo, ni en pipas. ¿sí? Eh, lo que sirve es extraer los componentes que tienen algún efe, alguno de estos efectos. ¿sí? Bueno, eh, el sistema de los cannabinoides... Aquí vemos los dos receptores, donde están distribuidos. Vemos la gran cantidad en el cerebro de receptores CB1. ¿sí? E involucrados con el apetito, con la actividad motora, con la coordinación motora, con la percepción del dolor, con la memoria, con la, las funciones ejecutivas, con el pensamiento. Y todo esto se ha afectado cuando se consume marihuana. ¿sí? Todo esto se daña. Eh, el sistema endocannabinoides también es importante para la regulación del apetito y la regulación de la temperatura, ¿no? Y sabemos que algunos fármacos, tan, bueno, que algunos sí, fármacos fitocannabinoides pueden incrementar estas cosas, ¿no? Algunos fitocannabinoides pueden hacer, sí, por ejemplo, cuando se, se activan, puede incrementar el apetito, o sea, los agonistas de, lo, de los receptores CB1 pueden incrementar las ganas de comer, reducir la temperatura y hacer que eh, se produzcan más lípidos, más lípidos, generar obesidad, ¿no? Entonces, eh, tanto los endos como los fitos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces cuando se consume cannabis, pues sucede todo esto. Y también... Eh, eh, el bloqueo, los antagonistas de los endocannabinoides, pues generan lo contrario. Reducen el apetito, reducen la digesta oral, bueno, etc. ¿Cuáles los fitocannabinoides? Serán las drogas, ¿no? Serán los fármacos, serán los que están en las plantas, serán los que se extraen, los que se están en, en, en un porro, en, la can, en el cannabis. ¿sí? Tenemos el más famoso, que es el delta 9 tetrahidrocanabinol, el cannabidiol, cannabinol, Sí, bueno, y varios más, ¿no? Cabemos al menos como 10, pero pueden llegar a ser 25, 30 cannabinoides, fitocannabinoides. Estos serán como los más distribuidos. El efecto antitumoral, el efecto antiepiléptico, el efecto an eh, nociceptivo, eh, eh, o analgésico mejor, el efecto para el estado de ánimo. No depende de todos, depende de cada uno. Entonces depende cómo cada uno de estos se une a los receptores específicos. Y algunos es mejor administrarlos orales, otros inyectados, otros bueno, por diferentes vías. ¿Sí? Nada, y, y, y de hecho, pues fumado es lo peor, porque fumado eh, lo que te haces es un cáncer de pulmón, por el humo y de todo, todo lo que te estás metiendo, y más que no tiene filtro ni nada por el estilo. Eh, y pues no hay seguridad de qué es lo que se están metiendo en la cabeza, ¿no? Porque puede ser que tengas un buen dealer que te dé algo de calidad o que tengas un dealer que le meta ahí eh, cualquier cosa, ¿sí? Y que te... para engancharte más al, al consumo y a la compra. Entonces, esto es un proceso bien complicado. Eh, lo que se debería hacer a futuro es empresas farmacéuticas que extraigan los componentes necesarios para, lo, para la medicina. Y, y, y agencias estatales que regulen muy bien que estén los componentes indicados y que no generen daño. ¿sí? Pero lo, como se está manejando actualmente, se está manejando muy mal, incluso en, en Norteamérica y en gran parte del mundo, porque a través de la excusa de lo medicinal se está legalizando lo recreativo, y, y eso está bien, o sea, está bien que se legalice lo recreativo, porque se tiene más control. El problema es cuando a la gente se le engaña de que lo medicinal está dentro de lo recreativo. O sea, si a ti te dicen, si a, si a ti te dicen que eh, una botella de vodka es bueno para tus relaciones sociales, para tu pensamiento, para la epilepsia, pues tú te mandas la botella de vodka, ¿no? Si es algo parecido, ¿no? Entonces, eh, y eso sería pues una policía engañosa. Entonces, lo mismo acá, ¿no? Que vayan a vender cigarrillos de marihuana, pues, pa, con el cuento de que es bueno para el cáncer, es contraproducente, ¿no? Y que es ilegal. Entonces, sean honestos con la gente y, pues, el hecho de que la gente quiera pasarla bien, está bien, y que quiera re recrearse con una droga como esta, pues, está bien. Hay drogas lícitas que son recreativas, que son igual o más adictivas, ¿sí? Pero que por lo menos se regule, ¿sí? Que se regule lo que está dentro Que así como está, eso está, pues, muy, muy, muy, muy confuso. Y... Tenemos eh, pues los lugares donde, donde va a unirse los, ca los cannabinoides y fitocannabinoides, son principalmente en la amígdala, en el núcleo cumbens, en el área tegmental ventral, ¿sí? Miramos que todo lo que hace, todo lo que hace ¿no? Acá vemos excitaciones e inhibiciones, ¿sí? Generando, por ejemplo, una, un, eh, una, un exceso de actividad de los sistemas de recompensa del núcleo accumbens, una pobre... Eh, eh, eh, producción de dopamina, entonces lo que va a generar es una adicción terrible a la, a la, a la droga, principalmente cuando tiene altos niveles de THC ¿sí? eh, alteraciones motoras pues, al alterar los circuitos, GABA, eh, los circuitos eh, del estriado ¿sí? daña, esto es neurotóxico para el hipocampo y la corteza prefrontal generando alteraciones en el principalmente THC también, que es como el más, más nocivo, pero es el, más, el que se siente chévere, ¿sí? Y alterando gravemente, por ejemplo, el funcionamiento ejecutivo y la memoria, ¿no? O sea, hasta todo el punto que hay personas que bajan incluso varios puntos su nivel, su, su, sus indicadores de coeficiente intelectual, llegando a tener coeficientes cercanos a la, a, a la discapacidad intelectual. Bien. Esto sería lo que teníamos de, de neurotransmisores.